Eh, ¿Qué tal a todos? Este, aquí estamos con la. Vamos a levantar la, la cabina de un camión Volvo FMX. Mi compañero va, va a hacer el procedimiento a continuación. ¿Qué es lo primero que se hace? Primero para levantar la cabina, Edgar. Primero se pone el switch. Y después venimos y le, le presionamos el botón para hacer el procedimiento hasta cuando enciende la lucita, entonces ahí vamos a empezar a hacer, el... pero lo primero hay que ver una revisión a toda la cabina que no haya nada que se nos vaya a poder caer. El switch que acaba de comentar es el nada más que el switch de ignición. Hay que dejarlo puesto. ¿De Ahora venimos y procedemos a a levantar el, una tapa que tiene aquí enfrente. Se levanta, como pueden ver ahí están varios instrumentos del camión Volvo. que prosigue Edgar? Pues luego miramos la rotación del neumático aquí del, de la cabina y luego leer la posición porque tiene dos posiciones para subir y bajar. Entonces venimos y giramos aquí para el levantamiento. Ya que ha topado el gatillo de, del neumático, pues entonces venimos y presionamos. Ese sería el procedimiento para...